Sí, sí. ¿Qué te pasó en, en, en la sangre, como hombre te hablo, cuando Alfa le dijo que tenía el pene como el desodorante y eso? ¿No te vimos reaccionar? ¿Qué, bueno, te, ¿Qué te pasó a vos? En ese momento fue uno de los errores que me arrepiento, que después le pedí perdón a Coti. Eh, no tomé magnitud de lo que había sido la ocasión. Ok. Lo tomé recién cuando se armó el revuelo con la tora, cuando se armó todo el quilombo. ¿Te con Te pasó ese? de largo el comentario, eh, lo sentiste como un... No, yo... Hasta, eh, hasta ese momento. No, porque eso, esos conocida. comentarios a cada uno le impactan de manera diferente. Sí, sí, sí, no, totalmente. Primero que a Coti no le impactó tan fuerte. Sí. Lo he contado Segundo que... Pero él lo usó para el juego. ¿Eh? Lo usó ferozmente para el juego. Lo podría haber usado. Gran más. hermano un juego. No, no, no, no, no lo usó juego. ella para el no juego. Lo lo perdón, no lo usó tanto. Si hay eh. algo que no hizo fue no. No, lo que no lo, lo, lo, usó usó lo usó fue Nacho. La Torres to no, no creo que La tora la ha vivido mal. Ha ido mal. La sí. eh, después se ha hecho mucho cara eso. ¿Era la oportunidad de sacar a Alfa ahí sí. y ninguno la aprovechó? No, sí, unos pero nabos. Si tenemos el diario el y sabemos que hoy es Alfa es claro. fuerte. Sí, seguro. ¿Por qué no lo nominan a pero... Alfa dentro de la casa? ¿Creen que es fuerte? Y sí, sí, es sí ha estado. El, el que más en placa ha estado y ha salido primero.